pere mientras que empezamos o no empezamos eh, un poco lo que teníamos preparado para, para este año que pues por aquí aparte de mike y vicky que son las que van a salir aquí a puerta gallola a empezar la temporada eh, estará por aquí javi que está por ahí con sus cascos eh, contándonos cosas de entomología y pesca hola eh, estará juan de libres eh, a finales de diciembre y tendemos también a dolor desde, desde Argentina, que lo organiza Víctor eh, Víctor González, junto con su compañera de pesca en Argentina. Y bueno, pues en principio eso y alguna charla técnica para, para el mes de, de febrero que están todavía por cerrar. Eh, posiblemente una serie de obstáculos, eh, pero todavía no está definido. Y pues bueno, más o menos eso es un poco lo que tenemos preparado para, para este año. Eh, sí. ¿No es así? ¿O se me escapa algo, Pérez? No, no, el tema de, de, de obstáculos, de permeabilización, yo creo que es algo muy, impor, muy importante para todos los pescadores y la gente que amamos los ríos, hay más de un millón de barreras en Europa y creo que hay que dedicarle una charla y, y ver la importancia que tiene poder permeabilizar todas estas barreras que tenemos, así que vamos a echar adelante y mucha más o sea todo lo que nos mueva dentro del colectivo de pescadores conservacionistas eh, bienvenido sea aceptamos bueno aceptamos cualquier propuesta cualquier cosa que, que os apetezca hablar o que nos juntemos aquí a, a desarrollar a dialogar a, a impulsar pues estaremos encantados hoy es un día especial es un día para nosotros no eh, sé, sea, estamos encantados de tener a estas dos mujeres pescadoras con nosotros y es, forma parte de, de lo que tiene que ser y lo que es el, la pesca mosca y estamos encantados. O sea que no podemos ser más felices de tenerlas a ellas, de vivirlas y de que nos generen... Eh, cosas dentro de nosotros que podamos fomentar y que podamos eh, avanzar porque todos unidos, eh, ella, nosotros, todo el mundo, esto va a ser mejor. Y, y la pesca mosca eh, es así y no tengo nada más que decir, o sea, cualquier propuesta que tengáis, enviárnosla a, por cualquier cauce, y estaremos encantados de recibirla, impulsarla, porque esto es todo un mundo lleno de colores, de vida, de ilusión. Así que no me enrollo más. Que bienvenidos todas y todos. Muy bien, pues bueno, pues he hechas las presentaciones eh, breves. Y si se me ve muy bien, aunque tampoco se pierde mucho, si no se me ve... Eh... Pues bueno, hoy nos van a acompañar en este primer zoom. Ah, vale, vale. Hoy nos de la temporada, Maika y Vicky. A secas, sin más. Maika y Vicky, o sea, porque son dos personas que cuentan con una entidad en la pesca. Maika, he pescado con ella, Vicky he pescado con ella, me siento Pero... bastante afortunado de haber pescado Venga. con las dos. Eh... ¿Qué necesitas? He pescado con las dos. Jacobo, que silences el micrófono. Eh... Eh, tengo la suerte de haber pescado con las dos. Y desde luego que ha sido un gusto y, y aunque, aunque Vicky se está riendo un poco, eh, para mí ha sido un placer absoluto estar en compañía de las dos. Eh, Maika, para que no la conozcáis, eh, es Navarra de nacimiento y has estado siempre en Tafalla, ¿no? ¿O sí. Siempre? sí, sí, siempre. Pues allí nació y ahí se quedó. Y por lo menos ahí se ha quedado hasta ahora. Luego ya veremos. Sí. Y Vicky es una madrileña ya que es más orensana que, que madrileña casi, porque llevas que, unos 35 años, 40, en orense, Vicky. Sí, sí, por ahí. 35 seguro. Pues, o sea, más de la mitad de tu vida está en orense, así que sí. ya te cuesta decidir, imagino. Entonces, bueno, pues ellas dos con nuestras invitadas de hoy, eh, vaya por delante que conseguir mujeres que pesquen en España para, y que se ofrezcan a esto es una cosa bastante complicada. O sea, yo no conozco más de, en persona, más de cinco, incluyéndolas incluyendo las ellas dos, eh, a cinco mujeres que pescan en España. Eh, es una cosa que me intriga desde hace mucho tiempo. Yo cuando... Cuando monté la página, Fotoguía Ríos, eh, una de las primeras entradas mías de blog es por qué la gente no pesca y un párrafo bastante extenso de, de aquella entrada iba referida directamente a por qué las mujeres no pescan en España. Cosa que me sorprende mucho eh, si lo comparamos con otras partes del mundo, especialmente si lo comparamos con lo que sucede al otro lado del charco. En España y en Europa en general eh, las mujeres pesca, pescan poco y querría empezar por ahí. ¿Vosotros por qué pensáis que las mujeres pescan poco en Europa y en, principalmente en Europa. Yo no sé por qué no termina de gustar, pero claro, yo sí miro a mis amigas. Son personas muy de ciudad que no le gusta el campo y no suelen ir. Y lo veo muy complicado que te pueda llegar a gustar la pesca. Pero claro, también hay muchas mujeres que van a la montaña y van a otros sitios y tampoco son pescadoras. Todo el mundo que le dices que pesca siempre te dice qué aburrido. También pueden ser los chicos que no pescan, ¿eh? no son las mujeres. Eso lo dicen Pero, a todos. A los... ¿no? Sí, todo el mundo que no ha entrado, que no, porque en su familia no hay nadie o porque no... Siempre dicen qué aburrido. Sí. Es lo primero que te dicen. Sí. O sea que podríamos pensar que bueno, la persona yo, yo, yo es atractiva. También, pues yo creo que si no lo han probado, no, pero no sé por qué, porque en otros deportes, en otras cosas, las mujeres sí están. ¿Y tú, Vicky, has tenido alguna experiencia con amigas eh, o con la gente que, que te haga pensar por qué no pueden pescar a las mujeres en España? Bueno. Mira, las personas que yo conozco, como yo, que pescamos en pareja, pues eh, lo hacemos exactamente por eso, porque pescamos en pareja con nuestros novios, maridos, etcétera. No conozco a ninguna mujer que pesque eh, de forma autónoma, a, a ninguna. Es decir, no le puedo preguntar a nadie eh, cuál es su motivación porque ese caso no lo conozco. Claro. Le pasa como a ti, que tú seguramente conoces a gente o bien porque has pescado con su pareja, o No es el caso de Maika, pero el mío es ese. Sí, en el caso de las y, dos, y si la no me equivoco... Y la razón por la que las mujeres en general no pescan eh, eh, solas, es decir, de forma autónoma, y que ellas eh, se dediquen a ese deporte, aquí en España en concreto, pues no creo que tenga una causa muy, eh, muy concreta. Serán muchas, pero posiblemente es porque de momento hay poca gente que lo haga. Si eh, ves también cuántos hijos de los pescadores pescan, pues eh, también estará. ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué uno tiene afición? ¿Por qué otro no la tiene? No lo sé. Ahora, por ejemplo, hay una afición enorme. A, eh, las mujeres juegan al fútbol, las mujeres juegan al baloncesto, al balonmano. Posiblemente, pues con el tiempo, las mujeres terminarán pescando, igual que pescan ahora los hombres, el colectivo que lo hace ahora de hombres. ¿no? Pienso yo que es una cuestión, bueno, al final es una tradición que a lo mejor se va extendiendo también a lo largo del de, de tiempo mientras se practique. Sí, porque como vamos, por lo que yo lo sé, pero el resto de la gente que hay aquí, las dos habéis llegado a la pesca por vuestras parejas. es que destacabas, tío. Estabas ahí en medio con cara de aburrido y digo, ¿dónde va este? <risa> Sin más, no, era, era una pequeña bruma. Por cierto, ¿al, alguien ha entrado por ahí, ¿no? Sé, sí, yo alguien no, eh, decía que en el caso de vosotras dos llegasteis a la pesca por vuestras respectivas parejas, en tu caso por Joaquín, Vicky y en el tuyo por José, Maica, ¿no? ¿Ninguna sí, habéis tenido contacto antes con la pesca? Lo que es, perdona. ¿Qué? No, que si ninguna de las dos antes habéis tenido contacto con la pesca. No, porque en mi familia, por ejemplo, no había ningún pescador. Yo sí que es cierto que siempre he ido al campo desde pequeña porque mi familia iba al río, iba a pescar, a pasar el día y siempre me ha gustado la naturaleza. Y entonces, pues empecé a acompañar a mi pareja, evidentemente, y enseguida cogí la caña. Pero por decisión, ¿no? Porque por decisión mía. Me gustaba ir al campo y simplemente lo decidí. ¿Y en tu caso, Vicky? Sí, pues algo parecido. Conocí a Joaquín y me maravilló toda esa parafernalia que tenía de, de cañas, eh, artilugios de pesca, señuelos. Me pareció un mundo, vamos, para mí completamente desconocido y novedoso y atractivo. Y bueno, pues empecé a ir con él pescando, me sedujo porque la verdad es que a mí la naturaleza me gusta, me gusta estar en ella y además practicando una actividad que es bastante relajante y, y bueno, implica también hacer eh, paseos largos en la forma de pesca en la que nosotros pescamos. Bueno, pues es, eh, sí, era atractiva para mí eh, de esa forma y es un contacto con la pareja muy, muy bueno, una afición eh, común, pues es, es algo bueno. Eh, es Mira, esa foto es de concha, creo. Alguien ha puesto una foto ahí de concha, una mujer pescadora también, Ay, una amiga pescadora. No sé qué la ha puesto. ¿La ha puesto tú, eh, No, No, yo no. La habrá puesto Gonzalo, su pareja. Ah. Ya, la ha a poner Gonzalo, creo. Ya. Ah, pues bien, oye, pues mira, bienvenido, bienvenida. Sí, sí, sí. Pues sí otra, mujer, otra mujer muy pescadora, pesca bien. muy capturadora y también pesca en pareja. Eh, bueno, pues, eh, ¿cuál es su nombre? Disculpa, Vicky. Concha. Bueno, pues, Concha, sí, imagino que sí está tu marido aquí, eh, que he entendido que es Gonzalo. Si quieres intervenir, deja... esto está abierto para ti y para cualquier otra mujer que esté ahora mismo... Eh, Viéndolo, ¿vale? O sea, es aquí el vector de esta conversación van a ser Mike y Vicky, pero vamos, si cualquiera crisis intervenir en cualquier momento, no tenía nada más que decirlo, ¿eh? Claro. Puede que entre Concha, si quiere, claro. Eh, eh, Pérez, ¿se ha quedado sí. fija la imagen de Concha? ¿Se puede quitar o no? Porque yo la tengo fija en mi pantalla. Pero estoy intentando. Vale. Más que nada por organizarnos un poco, porque no sabemos quién está hablando. Entonces, pues nada, concha, bueno, si es lo que te lo que he comentado. Si quieres intervenir en cualquier momento, pues adelante. Eh, eh, a ver, retomamos. Las dos habéis llegado a la pesca eh, por, por vuestras parejas. Eh, cuando os relacionéis con otras mujeres de vuestro entorno, eh, cuando decís que os vais a pescar, cómo lo afrontan. Ah, imagino que después de tantos años ya lo verán como algo normal, pero en un primer momento lo veían como algo normalizado o era algo excepcional para ellas? Bueno, eh, yo perdón. en mi caso, mis amigas sí que han llegado a venir, o sea, a pasar el día al campo mientras que mientras que yo pescaba. Y... Pero nunca, lo, yo creo que se lo han tomado como algo raro. O sea, me han conocido como soy, lo eh, han afectado desde el principio. Al igual que me ven lanzar y lo sigue, y lo afectan también, o sea, nunca han visto nada raro en ello. Yo creo que ni siquiera al principio. No les ha dado por pescar, por supuesto, ninguna, ni por intentarlo. Pero ver algo raro ellas, no. Un inciso, Maika. No me creo que no hayan visto nada raro de ver una persona, sea chico o sea chica, lanzando en un parque en medio del pueblo. Eso no me lo creo. Mis amigas les encanta, eh, pero bueno, no. Al, al resto de la gente no, eso está claro. El resto de la gente no lo ve normal. Tú, y, tus... sí. pero bueno. y tú y que tus amigas eh, de cuando conociste a joaquín cómo sí. encajaban que te fueras con él a pescar y que fueras tú también la que pescaba no no ella, en general la pandilla nuestra que con la que íbamos a pescar las mujeres bueno lanzaban esporádicamente alguna caña pero no no iban a pescar vamos no era ese su motivo eh, sin embargo, luego aquí en Galicia, con las parejas y amigos que vamos a pescar, sus mujeres sí que, algunas de ellas pescan, entre ellas, bueno, Concha, por ejemplo, que sí que pesca, y luego otras dos mujeres, parejas también de amigos nuestros, también, también pescan, o bueno, o lanzan sus cañas de vez en cuando, y sí, sí, pescan también, sí. Eh, bueno, a lo mejor en otras modalidades de pesca, pero sí, sí que bueno. lo hacen. Eh, sí. Pues bien. Y, y... No ven, no ven, Dime, a, no ven. No lo ven. No, no, que no ven que sea algo raro. Es decir, están ya más habituales. No, no, no. O sea, lo han normalizado ya. Vicky es pescadora, Maika es pescadora. Sí. Y bueno, pues ellas tienen sus cosas como nosotras tenemos las nuestras, ¿no? Un poco... Sí. Sí, sí, bueno, ellos también pescan de vez en cuando, sí, no es que lo hagan tan a menudo como yo, pero pescan, sí. Sí, vosotras eh, consideráis que la pesca es vuestra pasión personal, vuestro hobby personal. La mía, sí. sí. Claro. Al final se convierte también en tu forma de vida, o sea, no podría estar sin pescar ni sin ir al parque a lanzar. Sí. Es algo que, que está ya todo unido. Eh. Eh. Vosotros, cuando os he visto pescar a los dos, eh, contigo Mike que hace mucho que no pesco Y sí. con Joaquín y con Vicky lo, lo he hecho en este último año y en el anterior Los últimos años he pescado con ellos eh, A mí me, me hace mucha gracia, también lo recuerdo un poco cuando vinisteis tú con javier que va a Guadalajara eh, Cómo tenéis repartido los roles eh, dentro de la pareja y dentro de la pesca O sea, quién organiza los equipos, quién hace las moscas que no, eso, eso es así, es inamovible, será siempre así eh, o, o todavía cabe la posibilidad de que algún día sea Joaquín quien organice los, los equipos o, o que sea a ver cuántos tú. grados hay allí eh, no, no, a ver en mi caso eh, se ha hecho aquí siempre, lo hace Joaquín porque técnicamente hey, Vicky, tás, te estás perdiendo, perdona Yo, es que yo no tengo nociones de con qué pesco, no con qué tengo que pescar eh, a mí casi, me, yo tengo la suerte de que él para mí es un secretario de pesca, pero auténtico eh, me pone absolutamente todo, me dice hoy es mejor que pesques con tal a lo mejor me da a elegir, ¿qué prefieres? ¿el 6, el 7, el 4, el 5? pero nada más y el resto lo hace él, hace los bajos hace todo, absolutamente todo <risa> únicamente yo cuando estoy en el Ríos, yo me defiendo con lo que tengo y tal, pero si yo me tengo que poner a pescar por mi cuenta y que tengo que hacer, no. te aseguro ya se lo he dicho, Tenemos este un te problema. Digo, yo dejaría de pescar porque tendría que aprenderlo te todo moscar? Así que, eh, no, yo pesco de oídas como lo... pues yo no los <risa> le digo a Joaquín sí. y, ¿Y tú, no, sé, ¿En, Mike? Mike en, caso, no fue... eh, en su día al principio, sí que me podía ayudar o lo que fuera, claro más al principio, pero pero poco, o sea, al final yo me lo hago todo yo. También las moscas, aunque no sea mi pasión montar moscas. Sí, porque yo recuerdo cuando estuvisteis aquí, uno de los no, dos me no recuerdo. Tú no montabas, ¿verdad? Cuando fui a tu casa no montaba, no. Claro, claro. Pero luego empecé a montar y mis moscas me las hago yo. No me engancha a montar, no es algo que me apasione, lo reconozco. No me... Pero bueno, me las monto yo porque me gusta pescar con mis moscas. Sí. Pero, Y todo lo demás lo hago yo. O sea, bajos todo. Todo lo hago yo. O sea, quieres tener el control absoluto de todo. Sí. En tu caso. Sí, en mi caso sí. sí eh, Del bueno, equipo, sí. Del de equipo, los... bueno. De del equipo, equipo y del lance, sí. porque tú ahora mismo estás sí. metidísima con el tema del lance. Sí, estoy muy metida en todas las variantes <ríe> del lanzado. En distancia. De enlaces de presentación en, en todo, en todo. Me gusta todo y entre, lo entreno en todo. En caso, o sea, Vicky. Dime. No, no, decía Vicky que en su caso lo de lanzar porque siempre cuando hemos pescado dices "Joder, hey, yo quiero lanzar así, pero no, te, no das el paso a, a lanzar. No, no, no, no, no soy, eh, soy vaga para todo ese tipo de... No, no, soy, soy bastante vaga. Me conformo y soy indulgente conmigo y... Y digo, bueno, con esto tengo suficiente. <risa> sí, me gustaría, Perdón. pero no tengo la paciencia de ponerme a, a, bueno, podría dar un curso, podría tal, pero la verdad no, tengo otras, eh, no, no tengo esas habilidades tampoco. No, bueno. no, no eh... Una pregunta que que o sea la, que, que no deja de sorprenderme porque lo he vivido en carnes propias. O sea, cuando yo me encuentro una mujer pescando es algo que me sorprende eh, y me llama muchísimo la atención. Y, ¿Cuál es la reacción habitual de la gente cuando, de los, de, del colectivo de pescadores cuando se encuentran en el río? Ah, en el río yo... Te has quedado Yo en el aquí. río me encuentro a pocos pescadores, en general no, es fuera del río, de todo, fuera del río. Cuando encuentras un nombre, eh, eh, eh, que, en, pues, imagínate, pues en un te has coincidido con un pescador, un eh, restaurante, si te ves vestida de pescador ya es diferente. Pero si no te ves vestida de pescador, te, de pescadora, te pregu le pregunta a mi pareja qué tal ha pescado, cómo ha pescado, cuánto ha pescado, va a dejar de estar... Y cuando sabe que yo pesco, le pregunta a él también, le pregunta a él también si yo Siempre. pesco. Ah, ella pesca. Es una, una cosa extraña. El, el hombre se dirige por... Ahí. o a la mujer como alguien que le pueda eh, decir algo interesante sobre pesca o sobre tal que si, las, si ha habido truchas en el río si ha pescado, en qué zonas eh, con qué pesca, con qué deja de pescar eso se lo preguntan a él directamente es decir, yo me encuentro con gente que no considera que la opinión que pueda dar yo pueda tener un interés bueno a ti, Mica? ¿Te algo parecido? Parece, claro. Bueno, depende, depende de con quién es. Sí, puede ser algo parecido, pero bueno, yo siempre normalmente como me meto en las conversaciones con toda naturalidad con gente, pues igual en la tienda, o sea, en la tienda de pesca, en, que estás vestido de normal, sí que noto las caras de sorpresa de cuando no te conoce, decir ahí va, pues sabe de lo que está hablando y luego en el río, pues también, también sueles llamar la atención, eso está claro, eh, igual antes más que ahora. Pero bueno, yo siempre he visto cómo fotografiaba todo el mundo o cómo me sacaba vídeos, o, e incluso no pescadores, ¿eh? pero siempre hombres, ¿eh? Te veían pescar y se ponían a, a fotografiarte o a grabarte. O a... También ha habido cosas tipo como dice Vicky, que oyes por detrás como que hablan de ti que no tienes ni idea y le estás oyendo. Pero bueno, lo que tú te O sea, hay un poco de todo. Sí, también en tu caso, eh, Maika, tú ahora mismo tienes cierta visibilidad en redes sociales eh, y a ti yo creo que ya sí. se el río, o sea, más que pueda ser, por ejemplo, el caso de Vicky, o sea, sí. a ti cuando te ven en el río saben a quién, está, quién están viendo y eso yo creo que te puede también romper cierta... Eh, eh, cierto hielo a la hora de ver y decir hombre es Michael quien está pescando eh, si la gente sabe más o menos que lanzas y que estás implicada y demás eh, sí. antes de estar tan expuesta a redes sociales eh, la, res, la reacción era diferente a ver pues es, es lo mismo que parecía a Vicky pues quién quién eh, creía que ibas como quien dice a pasar el rato pero claro luego te veía dentro del agua y se sorprendía o hay gente que me ha tocado pescar a lo de ellos, por ejemplo en el CARES, y luego decirme, pues no, eras tú la que estabas ahí debajo mía, y yo sí, y decirme, pues no lo entiendo, yo no me podía meter ahí, y tú estás metida. O sea, pues cosas así que la gente sí que noto que siempre se ha sorprendido, ¿no? Eh, a veces para bien y a veces para mal, pero sí que había gente que trataba como que no tenías ni idea, o sea, sí te veía, pero bueno. Como siempre me he metido en todas las conversaciones relativas a la pesca sin ningún problema, pues era un poco cara de sorpresa. O sea, pues en cierto modo, cuando hay una conversación entre pescadores, que nos contamos varios pescadores, hombres, generalmente, os sentís discriminados o no sentís discriminados? No, yo no, yo no. Eh, más que nada es con gente que no te conoce. Uh -huh. O sea, que no te conoce nada, o igual antes más, cuando era todavía más sorpresa. Porque claro, yo por aquí, eh, por Navar bueno, tampoco es que siga habiendo gente, la verdad. Pero por aquí cuando empecé no había nadie, o sea, ninguna mujer no, que tampoco es que la haya ahora. Pero yo creo que es más, más normal, eh, porque igual en otras modalidades sí que ven lanzando, o sea, a cucharilla, sí. o a igual sí que se ven más. Entonces igual bueno. es más normal y ahora la gente no lo ve tan raro. Pero bueno, hace muchos años sí lo veían sí lo veían raro. Lo que pasa es que yo si conocía un poco a la persona no me he sentido discriminada. Más que nada con los que no te conocían que te ven por primera vez y oyes los comentarios por detrás. O, o igual si estás eh, me, me ha tocado mucho estar en la tienda eh, en una conversación, estar en un surroz uno comprando y estar gente allí... Y la primera vez que entré en la tienda también, bueno, también los urros uno. Se, se me quedó mirando con cara de sorpresa, porque le estaba hablando de pesca, evidentemente, y le estaba pidiendo cosas para comprar y se quedó así. ¿Cómo que? Que Vicky también va a hablar por ahí. <risa> Espere, eh, silencio, por favor, la Fernando Portanet, que se lo tiene abierto. <risa> Eh, bueno ante, eh, una cuestión eh, vosotros, eh, disculpad vosotras eh, ¿creéis que habría algún modo? bueno, a ver, yo parto de una base y es que por desgracia o por una si, situación cultural eh, la pérdida está teniendo, digo la pesca está teniendo una pérdida de vocaciones absoluta o sea, no hay reposición en el, digamos en el sector masculino y, e intentar que las haya desde el sector femenino eh, me parece muy complicado, pero vosotras veis alguna vía eh, o algún, alguna fisura por la que se pueda meter ahí una cuña eh, que haga que de algún modo las mujeres eh, entren más en el mundo de la pesca. A mí también me parece complicado no, no. porque partiendo de la base de que no hay gente joven ni claro. siquiera chicos claro, claro. que vengan por detrás porque los hijos de los amigos, la mayoría, no pescan. Empiezan a tontear, pero enseguida lo dejan. Y no ves gente joven. No, y más, y más con cómo se están desarrollando las redes sociales eh, y las pantallas, etcétera, etcétera, se quejan en general eh, los eh, educadores o los padres incluso de que los hijos no tienen actividades fuera del hogar. Tienen actividades ya cada vez más con sus pantallas y con, bueno, con otras eh, actividades que no son, que son más de ciudad, son menos quizá de, relacionadas con, con el campo. En muchos casos, otros desde luego que no, pero así aficiones eh, eh, nuevas en la pesca y cómo reforzar la afición, pues no lo sé, lo veo complicado, no, no veo yo que haya ningún objeto especial para, para poder eh, aficionar a, a la gente joven. No lo sé, yo también lo desconozco. Pues es, lo tenemos complicados todo esto. Bueno, pues bueno. a ver, eh, por aquí he visto que hay más mujeres, eh, si queréis opinar vosotras, desde luego que, que como os he dicho antes, eh, podéis opinar. Y bueno, eh, quería que así para... Eh, Despedía este primer tramo de, de, de la entrevista en el que voy a ser yo el que pregunte, las dos me contasteis algún lance eh, especial de que hayáis vivido en pesca o bien en viajes o lo que es un lance con un pez. Bueno, una última pregunta. Eh, vosotras, eh, en el caso tuyo, Vicky, eh, porque lo sé, eh, tú eres pescadora multiespecie. O sea, tú pescas un poco lo que te echen. Eh, pescas carpa, barbo, pescas eh, trucha... Claro y no pescas luces porque te dan miedo, las bocas, pero los pescarías. Estoy convencida. En el tuyo, Maika, eh, también eres pescadora multiespecie o eres principalmente pescadora de trucha? Empecé siendo multiespecie. Empecé, pero luego ya fui poco a poco solo quedándome a mosca y realmente con, con la trucha. Hombre, sí, evidentemente si sí pesco algún barbo y así, pero en el río normalmente. A ver, he pescado timanos, he pescado otras especies también, palmón también, bueno. Eh, pero sí, me he quedado con la pesca mosca en el río. Eh, normalmente. Bueno, pues ahora sí, ya para finalizar, pues me gustaría que nos contaseis las dos, si te parece, tú fijas tu Vicky, ¿algún lance en algunos viajes o en algunos sitios que, que recuerdes especialmente? Pues yo te voy a contar uno muy reciente. Eh, este ocurrió hace, hace unos meses en el, en el ESLA y no sé si es porque me gustó mucho en especial o, por el, o porque es el que tengo más reciente y más, eh, más fácil de contar. Y fue, bueno, pues yendo con un amigo de pesca en el Lesla, eh, con un amigo que se llama Amon, que conoceréis todos. Eh, pues nos llevó a una zona del río, a un sitio precioso, y me dijo mira, ahora está pescando esta mosca, y era un moscardón enorme, una, eh, lo voy a decir mal, así que mejor no digo cuál era, eh, y efectivamente pesqué una trucha bien buena, bien grande, eh, con gran satisfacción, así es que esa es mi aventura de este año. ¿Y tú ya, Maika? ¿Alguna que recuerdas especialmente? Recuerdo muchas, sobre todo relacionadas con lances. Eh, cada dos recuerdo más últimamente, pero bueno, eh, pues muchas de ellas aguas abajo, pescando aguas abajo, que es lo que practico últimamente, muchas veces, bueno, siempre que puedo, desde que pesqué con mi amigo instructor y me abrió el mundo a pescar aguas abajo. Y bueno, también, pues pescar aguas abajo, además también conseguir pescar, que además la saqué a una trucha a más de 25 metros. Oh, eso que no es lo normal para mí y antes jamás lo habría pensado. Porque yo no llegaba a esas distancias. Es lo, es, no es lo normal ni para ti, la deporte ni para casi ninguno de los que estamos aquí, ya te lo puedo asegurar. O sea... Hombre, no pasaría mucho, ¿eh? Rondaba a los 25. Sé que pasaba, pues bueno, por la medida de la cabeza y de todo lo que saqué, sé que pasaban, pero bueno, no llegaban a los 30 para nada, ¿eh? Pues sería. No sé exactamente decir cuántos eran, a los 30 yo no llegaba, ¿eh? Pasaban a los 25 o algo. Pues es una de las. Son varias de las que recuerdo, esta me hizo muchísima ilusión, por supuesto, porque para algo estoy entrenando, dame la distancia, y poder pasar los 30 metros en hierba y luego coger una trucha larga, pues tiene su, su mérito. Bueno, tiene su mérito y su trabajo, y ahí es cuando cuando afloran todas las zonas de parque, eh, Sí. cuando, cuando te sientes... Sí. Cuando te sientes por, muy bien por dentro, cuando eres capaz de poner una mosca a esas distancias y sacar un pez. Sí, que como... te sirve, que te sirve para todo, como con un lance de presentación, que sí. te sirva para ganar a un pez difícil, que dices eh, en otro momento no lo hubiera hecho y ahora lo estoy haciendo, pues todo ese tipo de cosas, pues te motiva que lo que estás haciendo en el parque funciona. Desde luego. Evidentemente. Bueno, pues eh, si queréis que abra los micrófonos y preguntar vosotros, eh, o si queréis contar algo antes de pasar a esto, o os apetece algo, pues es el momento. Y si no, y si os parece, abrimos micrófonos y que seáis vosotros quienes preguntéis y vosotras. ¿Alguien quiere preguntar? <risa> mm. Hola. No, no, no, no. Hola, Grupo. Hola, hola Alicia, ¿qué ah, tal? Eh, hola, ¿cómo les va? Bueno, buenas tardes. Eh, Alicia, no te conozco, pero entiendo Alicia, que... Alicia hablas... de Neuquén. Hola, de Marika. Neuquén. Perfecto. Pues sí. Hola, Alicia, buenas. Eh, una cuestión, Alicia, ya, ya que te tengo aquí. Eh, eh, en Argentina, me, tengo la sensación, eh, en Argentina-Chile, que, que hay muchas más mujeres que pescan que en Europa. Antes hemos preguntado tanto a Maika como, como a Vicky, eh, en su opinión, ¿por qué podía ser eso? Eh, y Pues ha salido un poquitín pues el tema de que pues aquí en Europa, la, digamos que hay una cultura mucho más urbana ahora mismo, que es muy dominante, eh, que posiblemente en, en Sudamérica no, no sea tan fuerte como aquí. ¿Tú crees que puede ser esa razón o crees que puede haber alguna alguna razón más de fondo? Eh, sí, yo creo que el, en Latinoamérica en general, bueno, Argentina es bastante particular, pero creo que Europa cuesta mucho más el tema de la pesca con mosca para la mujer. Yo he tenido la oportunidad de andar por allá y bueno, y es como que a las chicas les cuesta un poco más entrar en el mundo de la pesca con mosca que ha sido siempre más de hombres, uh -huh. Eh, fue una disciplina que generalmente fue, bueno, desde los americanos, que, que son los, los que de alguna manera eh, fueron los, en Latinoamérica, fueron, en América, digamos, fueron los que más practicaron siempre desde hace muchos años. Eh, yo creo que Europa pasa lo mismo, o sea, la, la incursión de la mujer con la pesca con mosca es casi desde... En particular acá en la parte de la Patagonia se incentivó muchísimo con la pandemia. Nuestro grupo, gracias a Dios, con el tema de, de la pandemia, de las cosas buenas y malas, esto fue muy bueno para las mujeres. Maika está en el grupo de Mujeres Mosqueras Puntur, que somos, creo que en este momento son más de 200 mujeres en sí. toda la República Argentina. Y, y bueno, inclusive se han armado grupos donde hemos ido a participar y concurrir en grupos, o sea, eh, gente del sur de nuestro país, de Ushuaia, que ha venido a Corrientes a pescar dorado, por ejemplo, y nos hemos juntado promedio 20 mujeres de distintas localidades de las Correo. provincias de la República Argentina. Este, son experiencias muy lindas, o sea, pero yo lo digo en particular en la Argentina, y he tenido oportunidad de viajar en los, a otras... A otras este, a otros países, y realmente en otros países no he visto el movimiento que se ha generado acá. Eh, la verdad que ha sido un beneficio para un deporte tan lindo que la verdad que nos hace muy bien a todas. Yo en particular tengo una nieta que tiene cuatro años y ya sale a pescar conmigo. O sea que estamos tratando, yo creo, de, de motivar inclusive a... Eh, creo que Vicky decía que les cuesta mucho a ustedes el tema de de que la juventud y que en este caso los niños también se incentiven con este deporte. Bueno, yo en particular diría que acá, en esta zona, tenemos la suerte de tener que la familia disfrute la pesca con mosca. Padres, abuelos, hijos, nietos. Así que bueno, la verdad que en particular puedo transmitir eso. O sea que ahí tenéis la, la, la pesca muy vinculada al ámbito familiar, entiendo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Eh, en tu caso, Alicia, allí, porque aquí otra cosa que más o menos me ha quedado claro, tanto con Vicky como con Maika como con las otras mujeres que yo conozco que pescan, todas han llegado a, todas las que yo conozco, eh, han llegado a la pesca por sus parejas. Eh, ¿Tú conoces ahí en Argentina a alguien que, que, o fuera de Argentina, alguna mujer que haya llegado a la pesca de un modo independiente por afición pura y dura? Yo. Uh, bien, fantástico. No, fantástico, esa es la mejor respuesta que podía tener. Y es común en, en, no, en Sudamérica. Eh, eh, por eso te digo, o sea, en América en general, yo he tenido la oportunidad de salir a otros países y no he visto eh, que la mujer por propia iniciativa inicie una, una actividad de pesca deportiva, así como, como me ha pasado de, de tener grupos de, de gente acá en, en la Patagonia que... Hay chicas jóvenes que, que sin tener el novio que pesque, han salido a pescar porque han conocido al grupo. Y conozco chicas o mujeres que sus maridos no pescan, y de pronto están pescando, o sea, estoy viendo eso. Eh, pero bueno, es particular acá porque se ha creado este grupo y hay un movimiento, digamos, de, de, de pesca con respecto a la mujer, que ha sido una movida bastante importante después de la pandemia pero en general yo soy muy particular porque hago muchos deportes siempre, eh, yo creo que debe haber otras mujeres en Provincia de Buenos Aires, yo he tenido la oportunidad de conocer chicas que han empezado también la pesca con moscas sin tener parejas que, que pesquen, o sea que realmente creo que puede ser que pase también en otros lugares. Pues se si conoce la fórmula, mandarla para Europa, porque aquí hay una falta de vocaciones <risa> <que tienes> absoluta. <risa> <risa> buenas tardes, yo Hola, soy, buenas tardes. soy Jimena de Chile, Hola, también si me pertenezco me al grupo de Mosqueras Cuntur donde hay de varios países, uh -huh. hay de México, de Brasil, de Argentina, de Chile, de España, por supuesto nuestra amiga, nuestra querida amiga Maika Debo decirles que tienen un excelente representante, seguramente Vicky también lo es, pero que pertenezca al grupo, es eh, importante. <risa> eh, me, eh, felicitarlos por este Zoom, encuentro muy interesante esta reunión, eh, de conocernos más, saber más sobre lo que pasa en el resto del mundo. La verdad es que acá en Chile la pesca con mosca eh, no está muy difundida, hay bastantes mujeres mosqueras, pero no hay una reunión de ellas. Ahora, gracias a las mujeres mosqueras Kuntur, nos hemos conocido muchas de las chilenas que no sabíamos que pescábamos con moscas. Y eso sería interesante ya no solo en España, sino que también que de otros países de Europa cerca de ustedes, armen algo interesante para conocerse entre ustedes. Lo gracias. encuentro muy bonito. Encuentro que es una cosa muy participativa y que une a nosotros nos ha unido mucho, yo parece que las conociera de toda la vida y la verdad es que solo por Zoom, porque no he tenía, no tenido la ocasión de conocer más allá de una o dos personas personalmente. Pero les agradezco esta oportunidad de participar eh, en este Zoom y conocerlos. Muchas gracias. No, no, gracias a ti, Solana, por intervenir. Eh, bueno, eh, si queréis presentaros alguna más Hola, ¿qué tal? Yo soy Viviana Pitón, soy de Mendoza, eh, soy una de las impulsoras del grupo Mujeres Mosqueras Juntur. Por allá en el 2020 empezamos varias y bueno, de 3, 4, 5 terminamos siendo, creo que ya llevamos por los 220, uh -huh. como contaban las chicas, tanto de, de Chile como Argentina, Maica de España, eh, Gisela de Estados Unidos, ella es guía. Eh, también chicas de Uruguay y de la Argentina, prácticamente de todas las provincias se fueron uniendo. Desde el principio el grupo, bueno, esa fue la idea, incentivar a la mujer a la pesca con mosca, que se animaran, que se conocieran entre las chicas que vivían dentro de cada provincia, para que puedan salir a pescar, salen a pescar en grupo, salen a pescar, salimos a pescar con nuestros esposos, con nuestras familias, eh, y a la vez también hacemos encuentros interprovinciales, donde a poco nos vamos conociendo eh, las chicas que viven en distintas provincias. De Chile hay muchas chicas que se fueron sumando, eh, además de CIME está Vanessa, Vanessa también este, se dedica a la actividad con su esposo, ya más profesionalmente, eh, muchas chicas hay que se dedican profesionalmente, y también hay muchas chicas que eh, están arrancando, que están empezando, y nosotros, bueno, la idea es esa. Nosotros lo que hacemos es, tenemos un grupo de Facebook, donde ahí informamos todo, donde hacemos Zoom, enseñamos a las chicas a atar, hay grandes referentes en el grupo del atado, entre ellas Cecilia Segovia, eh, es una gran atadora de Neuquén, y bueno, cada una eh, lo que sabe, aporta y ayuda a la otra y salimos a pescar y nos enseñamos, y la que recién empieza acompaña a alguna que ya pesca, y bueno, esa es la idea, pero generalmente hacemos en el año tres o cuatro encuentros, a veces no son muy grandes porque, bueno, cuesta también viajar de, de una provincia a otra, pero siempre que se puede nos conocemos, además de los tubos que siempre estamos todas, Entiendo que el hecho de haber generado el grupo eh, ha sido positivo para vuestra actividad, como, como, eh, para que os hayáis conocido entre vosotras, para que pesquéis y para que de algún modo estéis fomentando dentro del colectivo de mujeres la pesca. Entiendo que ha sido básico el hecho del grupo de Facebook. Sí, y bueno, hay muchas chicas en Argentina que pescan hace muchos años, o sea que se, nos dedicamos a la pesca como hobby, obviamente, eh, y otras profesionalmente por cada una por su lado. O sea que hay muchas chicas, lo que pasa es que, bueno, nos enteramos o nos conocimos a raíz del grupo, y ahí supimos que, que éramos muchas más de las que pensábamos. Acá en Mendoza era, éramos muy poquita, pero ya, por ejemplo, Mendoza, San Rafael, ya tiene unas 25 o 30 mosqueras, eh, con algunas chicas que inician y otras que hacen años que... que que pescan, eh, porque vienen del padre o del esposo o del novio, y muchas chicas que también han empezado solas y sus maridos, como decía Alicia, sus maridos y sus novios no pescan. Eh, yo la, el primer colectivo femenino que yo eh, localicé eh, hace unos cuantos años fue a través del Doom Magazine, eh, eh, ¿Es algún espejo en el que os podéis mirar eh, el, el tema de la revista de Doom, de Doom Magazine y todo el, el entorno que hay alrededor de, de ella? Eh, ¿Os sirve de inspiración o digamos que tenéis vuestra vida propia? No, a nosotras, eh, a diferencia de otros grupos, porque bueno, sabemos que hay otros grupos tanto en Estados Unidos como en Canadá, en Europa hay varios grupos eh, que se han inclusive unido entre ellas, eh, nos han contactado en su momento un grupo... Que festeja el Día Internacional de la Mujer Mosquera puso una fecha que es un sábado un fin de semana eh, a veces depende del día que cae puede ser 9, 10 u 11 hace tres años que ellas la hacen y bueno la idea es a través de, de, de subir fotos virtuales ese día en, en una página ir conociéndose nosotros tenemos contacto con otras chicas de otros grupos de otros países que bueno nos enviamos mensajes y demás pero nosotras no no nos hemos formado como muchos de los otros grupos que tienen escuela eh, que ya tienen personería jurídica, eh, que pertenecen a instituciones y demás. Nosotros somos más este, libres en ese aspecto, eh, pero tenemos pensadas varias propia. ideas. En el camino, sí. Sí. Y varias ideas y proyectos en el camino, sí, sí. Y vosotras eh, veis... Eh, algún modo, eh, aparte de todo lo que estáis haciendo, que, que me parece súper interesante, que se pueda en el que se pueda fomentar la pesca entre las mujeres y en general entre, allí no sé en, en Sudamérica cómo está, cómo está sucediendo aquí la, la pérdida de, de vocaciones en la pesca es absoluta tanto entre mujeres y hombres o sea que cada día sí. pesca mucha menos gente, allí no sé cuál es vuestra situación, si es también similar o no o, o o, es, o, ¿O estáis en un proceso en el que todavía está recuperando gente o estáis incorporando gente a la, a la pesca? No, eh. en, en Argentina hay muchas asociaciones de, de pesca con mosca en distintas provincias, también hay una nacional, uh -huh. y siempre se incentiva. O sea, hay mucha gente eh, nueva participando y, y sumándose a la pesca con mosca en forma permanente. O sea, sí. no... no no es que queda estancado a unos pocos, o sea, hay referentes muy importantes en la Argentina, que son los que enseñan y demás, que, que, que están desparramados por las distintas provincias, pero, las, pero esas instituciones, esas asociaciones o escuelas, eh, incentivan mucho la pesca con mosca. No solamente la actividad en sí, sino toda la cuestión ambiental también y... y bueno, hay, hay trabajos de muchas asociaciones. Yo acá en Mendoza con, con, pertenezco a una que es la Asociación mendocina de Pesca con Mosca. Y sí, pone mucho trabajo, todos los años eh, da clase y, y hay, tiene una escuela de pesca con mosca de casteo, eh, lanzamiento y pesca. Y, y tienen también una escuela atada. Fantástico. Bueno, pues bueno, lo primero es mi nombre en el de Aens, Agradeceros que estéis aquí. Y pues si queréis eh, el resto de. de de las personas que estáis aquí hacer alguna pregunta o algo eh, creo que es el momento sí. Yo quería hablar bueno, desde la AES como presidente eh, agradecer el eh, que estén ellas aquí junto a nosotros para nosotros ellas eh, forman parte de, de la pesca mosca y el hacer este Zoom es porque tenemos que caminar juntos, tenemos que encontrar eh, de ir de la mano en el río, porque con ellas somos mejores. O sea, eso lo tenemos claro dentro de la asociación y todo lo que podamos impulsar eh, entre nosotros, conseguir que estéis a nuestro lado y fomentar eh, que las mujeres vengan a, a pescar y, y ese 50-50 ¿no? en el río, el compartir, el sonreír, el, el, el vivir la vida del río unidos, vamos a, a fomentarlo 100%, eh, sea en Neuquén, sea en Chile, sea en, en España, en cualquier sitio del mundo, eh, nos hacéis mucha falta y con vosotras todo es mejor. Entonces, daros las gracias a todas por venir hoy y estoy, estamos todos expectantes de, de colaborar, de que marquéis vuestro ritmo, de que marquéis eh, como queréis eh, eh, que, que os ayudemos en lo que podamos, y ir juntos de la mano y daros las gracias por estar hoy aquí no puedo decir nada más y muchas gracias por estar con nosotros junto a nosotras y nada encantado de estar hoy aquí alguna pregunta vamos que no vamos a tener otra oportunidad como esta donde haya siete mujeres o ocho pesquen Juntas, entre 40 que somos, eh, en muchos años, sí. por desgracia para nosotros. Yo quiero saber, que nos digan ellas, qué podemos hacer para mejorar, eh, para que ellas mmm, estén más a nuestro lado. O sea, nosotros tenemos grupos de, de colaboradoras, de voluntarias, que aman los ríos igual que nosotros, y nos cuesta mucho que lleguen a, a pescar a la mosca. ¿Y qué tenemos que hacer? O sea, todo esto lo tenéis que escribir vosotras y nosotras acompañaros. Pero lo tenéis que escribir, nos tenéis que decir cómo tenemos que, que hacer para llegar a, a, a ir de la mano. Pero vosotras sois las que tenéis que escribir las cosas y, y decirnos, ¿no? como se tiza gusto y bajo ese aspecto, pues ir de la mano, que es lo más bonito del mundo, ¿no? Ir de la mano para oír el, el ruido del sonido del agua y gozar del lance y gozar de las truchas y, en fin, gozar del río, ¿no? Es lo que queremos todos y todas. Eh, a, a, vos, a, a las chicas de Sudamérica. Una pregunta. Eh, Allí hacéis, eh, eh, se hace tanto énfasis como parece eh, desde fuera en el asunto del lance, en eh, el casteo, o, o se pasa bastante por encima de él como sucede normalmente por aquí. No, no te alcancé a escuchar la primera parte. Perdón. No, eh, preguntaba que eh, si ahí en Sudamérica eh, se le da un paso específico al casteo eh, dentro de lo que es el ámbito de la pesca mosca o aquí, que lo más normal es que todos hayamos llegado a la, a la pesca mosca de un modo no autodidacta porque no es exactamente el término, pero sí enseñado en muchas ocasiones por el primero que pasaba por allí. Con toda su buena voluntad y demás, eh, pero aquí muchos aprendimos, pues en un modo, digamos, un tanto entre pañales allí. Yo, por lo que me llega desde fuera, eh, el casteo es una parte bastante importante de, de, de la pesca. Eh, y no sé si es algo que, que se fomenta desde el principio en, en, en Sudamérica, en Argentina, en Chile principalmente... Eh, ¿O es algo que es, digamos, una moda que acaba de llegar? ¿O siempre ha sido así? No, no. Hace muchos años que acá en Argentina, bueno, y en Chile también, eh, la pesca con mosca es una actividad bastante importante. Eh, pero bueno, como te decía, hay muchas instituciones y muchas asociaciones que están hace muchos años y la gente que incursiona en la pesca con mosca, por ahí viene de otro, de otro estilo de pesca, eh, al principio se interesa y cuando descubre lo que es, bueno, empieza según la provincia donde esté, por ahí sumarse a las asociaciones para aprender casteo y, y uh -huh. perfeccionarse, como también toman cursos privados con, con ciertos referentes. Uh -huh. eh, o sea que una vez que arrancan acá, generalmente, y te digo de mi experiencia, uno cuando arranca con la pesca con moja quiere cada vez más y aprender más y, y también perfeccionarse para para uno mismo y también para ayudar a sus pares y demás. Uh -huh. eh, Maika, por ejemplo, ella es una, una referente muy importante a nuestro grupo, porque ella no solamente se, se dedica o sale a pescar en temporada, sino que vemos que también ella se especializa, toma clases, eh, y le da una importancia... Eh, al casteo en, en época que ya no pesca, acá también, o sea, durante la época, durante la temporada, bueno, están todas pescando, hoy habrían inclusive más chicas, a lo mejor en el Zoom, pero están todas aprovechando el inicio de temporada acá, eh, entonces están en lugares que por ahí no tienen señal, eh, pero en invierno o en, o en la época, digamos, que no se puede pescar, eh, muchos toman clases de casteo. O, uh -huh en las asociaciones o particulares, como te digo, nosotras fue muy importante el, el, el puntapié nuestro para, para iniciar como grupo, eh, si lo hubiésemos hecho sola las dos o tres chicas que estamos nos hubiese costado un montón, muchísimo. Eh, nosotros recibimos el apoyo de, de, varias, de varios referentes que nos dieron clases y también un, un grupo este, de una empresa que se dedica al flycasting, que es contour Fly Fishing, por eso nos llamamos Kuntur, porque nos gustó el nombre, se lo robamos. Kuntur <risa> significa cóndor en quechua. Eh, y ellos nos apoyaron desde un principio, y nos armaron la página y demás, pues justamente para que podamos convocar a las chicas y empezar a unirnos. Y eh, durante la pandemia, en el 2020, empezaron a darnos clases, este, teníamos mucho contenido, eh, como también otros invitados. Y bueno, a lo largo de estos dos años y medio que estamos ya, hemos recibido instrucciones de, de, de especialistas uh -huh. o de referentes dentro de la pesca. Yo puedo agregar que para mí, personalmente, y yo creo que para todas las la mosqueras, lo más importante es el casteo, es lo que nos hace diferente al resto del tipo de pesca. Uh -huh. El casteo es la pesca con mosca. Uno lo va uno va tomando su propio ritmo y su propia forma de hacerlo. Pero sin casteo no hay pesca con mosca. Es la base de la pesca con mosca. Y es por eso que uno lo disfruta, porque va aprendiendo cada día más y va logrando cada día más con el casteo. Sí. Y eso para mí es lo básico, es lo básico de la pesca con mosca. Sin casteo no hay pesca con mosca. Sí. Es mi forma de verlo. Sí, sí, sí. Eh, yo voy a agregar una sola cosita más a lo que ya las chicas este, han comentado eh, tengo un comercio que justamente estoy con muchas mujeres y si hay una cosa que creo que el hombre debería eh, tratar de hacer es tal vez compartir un poquito más la charla de la pesca con mosca con los, con los pares, o sea eh, yo creo que nadie nació sabiendo eh, todos en esto cuando estamos en la pesca, en esta pasión que es tan linda, eh, nos metemos tanto porque pues, cada vez aprendemos una cosita más, otra cosita más. O sea, es una, es una cosa que no, una no termina nunca de aprender. Yo empecé a hacer también atado y también estoy tomando cursos y por Zoom, pero más que nada, eh, yo, por ejemplo, dentro de lo que he estado haciendo en todo este tiempo, tengo la humildad de decir, me falta tanto por aprender, entonces pido ayuda, pido ayuda a los hombres, a los jóvenes, a los que veo que, están, que hacen bien las cosas, les pido que me enseñen, que me digan cómo lo tengo que hacer, al margen que también tomo cursos, pero es como que si estoy en el río y tengo un par, que es un hombre, trato de que él me, me ayude, me, me diga cómo lo tengo que hacer, el compartir, yo creo que eso de de que el hombre transmita un poco más a la mujer esta pasión, yo a mí me pasa en el negocio que cuando tengo peluquería, uh -huh. cuando yo hablo de que yo soy una apasionada de la pesca, me dicen, pero, ¿no es aburrido estar frente al río ahí? Y, y no pescar nada, dice. Muchas mujeres me dicen así, entonces digo, no tiene nada de aburrido. <risas> y cuando les empiezo a hablar, por ejemplo, de entomología, ¿Qué es eso? O sea, hay mucha gente que no sabe de esto prácticamente nada. Entonces yo creo que de alguna manera lo que en familia, con los amigos o con quien uno comparte es tratar de transmitirle lo que es esta pasión, lo que es este deporte, al margen de la naturaleza, al margen de lo que se vive estar en el río o en los lugares donde vamos. Creo que si sí, tengo que transmitir algo eh, de lo que es mi experiencia, creo que eso es fundamental. Bueno, antes de que de continuar, eh, pues decirte a Alicia, tanto Alicia como a Iviana, como a Simena, como a todas, eh, que bueno, eh, esta actividad que estamos haciendo hoy aquí para empezar la temporada no va a ser ni la primera ni la última, y evidentemente, como no puede ser de otro modo, estáis invitadas. O sea, a, a que pues, sí, nos acompañéis en el resto de los de hecho el siguiente zoom que vamos a hacer no, no, que es sobre pesca de oro en Argentina. O sea que yo creo que algo os puede interesar. Eh, y bueno eh, vuelvo a repetir si, y, y, si necesitáis os podemos ofrecer la ayuda que vosotras desde AENS eh, la ayuda que, que vosotras consideréis eh, no dudéis en ningún momento en poneros con contacto con, en contacto con nosotros o sea, eso gracias. que vaya por delante o sea, los, agradecimos, los agradecidos y en este caso somos nosotros Muchas gracias vale. Muchas gracias ¿Alguna pregunta chicos? A ver. Bueno, no, no, no, sí, José Ramón. Hola. Puedo hablar yo, ¿no? Sí, sí. Uh -huh. Adelante, José. Quería preguntarle a las mujeres si pescáis en soledad. Con si mi esposo. Sí. Con, mosca en soledad. con mi esposo sí. voy a todos lados en nuestro hobby juntos. Vamos juntos a todas partes. Somos una pareja indivisible, a <risa> uno o el otro, ¿les gusta o no? <risa> y acá en Argentina, bueno, depende de los lugares, muchas chicas pueden llegar a ir solas, no es por ahí muy seguro, eh, aparte tanto si es hombre o mujer, siempre es mejor ir de a dos como mínimo, eh, nosotras salimos en grupos de mujeres, o como te digo, en familia, o con nuestras parejas, o hijos, novios, eh, depende de la situación, o sea, cuando hacemos nosotros los encuentros para conocernos, o para, para enseñarnos ir a, a pescar y demás, y que, y que las chicas nuevas tengan experiencia de, de qué se trata estar en el río, eh, y de pescar, eh, generalmente lo programamos y avisamos, y las que pueden viajan, y bueno, las que no, en otra oportunidad. Pero durante la temporada, eh, la mayoría sale generalmente en diciembre, enero de febrero, con su familia, sus parejas, a pescar por distintos lugares, distintas provincias, pero siempre se avisa para encontrarnos y poder conocernos, y si alguna va a pescar a alguna provincia... Y quiere ir sola, pregunta, y si alguna chica está en esa provincia y se pone a disposición, bueno, se juntan y salen a pescar. Eh, Luis expone una, una reflexión de donde comenta que estamos aludiendo el problema básico, la pesca sigue siendo un exponente más de las desigualdades. ¿sí? que es muy evidente en todos los órdenes de profesional, laboral, o de familiares, etc. La pesca no puede ser una excepción. Ese es el comentario de Luis. ¿Puedes repetir, Pérez, porque no, no está se han recortado? Él, está él. Sí, está ajá, en el vale. chat. Eh, Luis, que no sé si es Luis, vale. que está, que lo he visto por aquí antes, eh, dice: eh, Estamos eludiendo el problema básico. La pesca sigue siendo un exponente más de la desigualdad entre hombres y mujeres, que es muy evidente en todos los órdenes de, la, de, la, de, las, cosas, de las cosas. Social, profesional, laboral, roles de familia, etcétera. La pesca no puede ser una excepción. Eh, sí, probablemente. Como hemos dicho antes, eh, hay algo de eso, eh, pero se trata de, en este caso, de intentar saber si hay alguna solución a eso, básicamente, o sea, tanto en todo lo que has mencionado antes, Luis, como en este caso. Eh, las que... En gran medida tienen que, que saber si se sienten discriminadas, eh, son ellas, eh, principalmente. Aparte de que nuestras acciones en, en unos momentos determinados puedan hacer que se sientan discriminadas. Eh, la pesca es un ámbito, desde mi punto de vista, y ahora estoy hablando por mí, por Jesús Carmona, vale. Es un ámbito absolutamente cerrado y que ha sido un ámbito masculino durante años en el que mm, no sé si se habrá echado a las mujeres de la pesca o no pero tampoco desde fuera yo he visto una gran inquietud por parte de las mujeres de entrar. O sea, que puede ser una pescadilla que se muerde la cola, de algún modo. Eh, no sé, yo le... y es una reflexión personal, repito, eh, yo no he tenido cerca mujeres que se han interesado por la pesca, es que es así de básico. O sea, en este caso, hablando de la pesca, y no extrapolando a otros ámbitos de la vida, en mi caso, que más me hubiese gustado a mí haber podido pescar con mujeres porque se hubiese sido mucho más agradable que pescar con algunos de vosotros que he pescado desde luego o sea que eso lo puedo tener muy claro eh, yo creo que, que siendo obvio que que hay un tema de fondo vale eh, si nos cernimos únicamente a ese tema de fondo eh, no estamos siendo justos. Eh, el tema es que no hay interés, igual que podemos, que esta conversación hemos tenido muchos de nosotros, no hay interés por parte de los niños, por norma general, en, en, en entrar en la pesca. Eh, bueno, yo, a mí casi todos me conocéis, yo no tengo hijos y demás, pero muchas de los que estáis aquí tenéis hijos, lo habéis intentado, hijos e hijas, y alguna está por aquí y no pesca. O sea, eh, me parece que es algo mucho más profundo que, que el hecho de, de, de ese exponente al que se refería Luis, de, de todo. Entonces, no sé, eh, yo mm, miro con mucha envidia eh, lo que estoy viendo ahora mismo pues por parte de, de, del colectivo Juntur. O sea, eh, cuando estaba hablando ahora mismo Viviana de, de las reuniones, de cómo hacían por quedar y tal, eh, a mí me recuerda mucho a lo que yo mamé siendo un crío con 14 años en AENS cuando iba a las reuniones de AENS. O sea, allí es algo que me lo estaba escuchando ahora mismo y me hacía mucha ilusión escucharlo, o sea, porque me sentía muy, muy reflejado en esas ganas de aprender, en esas ganas de, de, de estar ahí. Y yo creo que en general eh, es muy difícil encontrar un chaval de 14 años como tenía yo hace muchos años ya, eh, ahora mismo, hoy por hoy, eh, que esté con esa actitud. De hecho, aquí es el caso que lo tenemos cerca de nosotros, que es Gonzalito, que tiene 23 años y lo tenemos todos en palmitas porque nos parece algo a preservar, porque es que es el único chaval que tenemos de 20 años prácticamente. Entonces, me parece que es algo más profundo que eso, o sea, que, que la reflexión que hace Luis. Y esa sí que es una opinión personal, repito. No, por supuesto, no, acá hay mucha difusión, como vuelvo a repetir. Hay asociaciones en todas las provincias eh, que, que impulsan bastante el tema de la pesca con mosca y, como te digo, también dan clases. Hay muchos niños, yo, yo conozco, eh, bueno, acá en Mendoza, por ejemplo, a la asociación se inscriben muchos chicos también jóvenes, he tenido alumnos una alumnita de 10 años que su papá pesca y ella está muy interesada y le encanta, y hay muchos chicos, bueno sí, la mayoría por supuesto hijos de algún pescador que también acompaña al papá o a la mamá y por eso también se, se interesa, pero yo creo que la difusión está por ahí, a través de la familia, del papá, la mamá, y también hay muchos chicos jóvenes que, que sus padres no han pescado, y ellos este, se han unido a la pesca con mosca como actividad y para crecer, aprender, toman cursos, rinden exámenes y demás para dedicarse a eso profesionalmente. Acá en Argentina hay muchos chicos muy jóvenes que, que se están dedicando a, a la pesca con mosca como actividad profesional. Más allá de, de, del hobby, que muchas podemos también practicarlo por hobby. Sí, yo creo que también... Eh, y perdonarme que intervengo otra vez, eh, sí que puedo entender que en el caso de, de Argentina-Chile eh, hay también en cierto modo un transporte, como acabé de decir Viviana, eh, de una salida laboral para la gente, o sea, hay gente en Sudamérica, todos lo sabemos, que, que vive de la pesca de guiar y demás, en España eso es algo que no lo concebimos, no lo concebimos de ninguno de los modos, o sea, cuántos guías de pesca eh, profesionales con dedicación exclusiva de pesca hay en España. Con dedicación exclusiva. que sea, O sea, que se coma en una casa, en una familia de, de un guía de pesca. Yo creo que no conozco a ninguno personalmente y llevo en esto de muchos años, no sé vosotros. Entonces, eh, el hecho de que en Sudamérica, eh, principalmente, yo hablo de lo que más conozco que es Chile. Eh, eh, hay una salida profesional detrás, también es un incentivo de algún modo. O sea, el hecho de que tú puedas decir, bueno, tengo un hobby y ese hobby puede pasar a ser mi profesión mañana, no deja de ser un incentivo de algún modo. Aquí eso ni está ni se le espera. O sea, ni está ni se le espera. No sé, puede ser otro, otro motivo que haga que la gente, tanto chicas como chicos, más, más allá del, del gusto que tengan por la pesca, eh, se incorporen. O sea, no lo sé. Es una reflexión. Claro. Sí, no sé, allá en, en España yo mucho no conozco, se puede, puede explicar mejor, o contar Ma, Maika eh, o Vicky cuáles fueron sus experiencias eh, dentro de la pesca con mosca en cuanto a mujeres y niños o familias que puedan llegar a, a estar interesadas, o si hay eh, escuelas de, de, de casteo o, o profesionales como, de, como ella eh, también comparte, que toma clases. Eh. Nosotros la vemos que ella toma clases y se especialista, se especializa, pero no sé cuánta gente hay en España que, que se dedica a eso. Poca, realmente poca, pero yo creo que tampoco es cuestión de, de discriminación, por lo que las mujeres no, no intervengan más en la pesca, porque realmente si te gusta y se te ha metido en las venas, da igual lo que oigas. O, lo que, o cómo se comporte un hombre en un determinado momento pescando en el río que tú estés. Es lo mismo, al final te da igual, tú estás haciendo lo que te guste y lo que quieres, y no te debe importar, por ahí no va el tema. Para, sí. Yo no lo veo así, o sea, para nada. Sí, totalmente. Yo, bueno, me yo he tenido yo conocí, yo, conocí un caso, yo conocí un caso en, en, en Chile, en una de mis estancias en Chile, eh, una pareja mm, llevaba un bebé y ellos compartían el río y, y se iban turnando el bebé para poder pescar el río los dos. Eso no es habitual. Yo cuando yo tuve licencia de pesca hasta que empezaron a nacer mis hijos y a partir de ese momento yo dejé de pescar. No tuve licencia de pesca hasta años después. Cuando mis hijos ya pues, podían quedarse en casa solos o en casa al cuidado de alguien que no requiriera mi, mi presencia. Eh, a partir de ese momento yo empecé a pescar. Volviste. Vicky, se te, se te ha cortado. Vicky. No te oímos, Vicky. Oh, qué horror. Pues, pues no sé cómo hacer. No no, no, no, ahora no, se te oye no, no, Te has quedado, te has quedado eh, cuando volviste a pescar Después de haber estado mucho tiempo sin pescar Bueno pues que No, cuando volví a pescar otra vez Me volví a dedicar a la pesca Cuando mis hijos ya tuvieron un poco de autonomía Pero yo verdaderamente En el momento en que los hijos fueron pequeños Pues posiblemente Claro, yo misma Me me retraí de ello, es decir, de ese disfrute. Pero sí que entiendo que la mujer a veces se, se retrae por esa razón. Sí, eh, pasa también acá que por ahí a lo mejor no pueden salir tanto a pescar o, o dedicarse más a la actividad que les gusta. Por, bueno, tienen familia, responsabilidades, trabajos. Nosotras, la mayoría, este, trabajamos, eh, tenemos nuestras profesiones. Y sí, hay que, cada vez que una quiere organizar una salida de pesca, bueno, hay que organizarse con el trabajo, como también los hombres, y, y con la familia y los niños, para los que tienen chicos. Eh, chicos, yo no tengo hijos, así que esa parte este, no, no tengo que organizar nada, pero sí, bueno, mi profesión y mi trabajo tengo que siempre acomodar. Y nos pasa a todas, que por ahí no, no salimos más a pescar por ese tema como también al hombre o sea, uh -huh. eh, te, se tienen que acomodar para poder salir a pescar y uh, aprovechar la temporada, todo lo que más se pueda. Uh -huh. yeah, en, en, en, en... Lo que yo creo que una parte es importante para dar a conocer el tema de la pesca con mosca es la difusión. No uh -huh. basta con hacer Zoom, ni basta con conversar de ella. Hay que hacer cosas que atraigan más a la gente. Hay programas de repente de televisión, ¿cierto? O, o uno ve en YouTube de repente programas súper interesantes en que a uno le, la llaman, al amante de la naturaleza le llama el ir a la pesca. Y cuando sabe que la pesca con moscas hace menos daño, se devuelve con vida el pez, se disfruta parando cualquier parte del río a almorzar, se escucha el ruido del agua, todas esas cosas. El amante de la naturaleza le atrae, pero hay que difundirla, no basta con juntarnos un grupo en Zoom, yo creo que va más allá que eso. Cada uno tiene, o sea, yo, yo por ejemplo, perdón que me nombre a mí misma, pero yo tengo el tema de hablar de, de lo que a mí más me gusta con cualquier persona que conozca, generalmente hablo del tema, y hay gente que se interesa en saber más. Y yo creo que por ahí va el tema para difundirla, más que otras cosas. Yo creo que por ahí va interesar a la gente en la naturaleza y en disfrutarla. Mira, eh, voy a compartir con vosotros. Eh, perdonad, voy a compartir por vosotros un, un artículo, que no sé si lo habréis leído alguno, de, de, de Red Bull de una muchacha, tiene varios años el artículo, lo estoy buscando, eh, que yo es una cosa que siempre he dicho, que mm, el tema de la pesca mosca básicamente es que no mola. O sea, no sé si en Sudamérica utilicéis la... la la expresión molar eh, aquí molar es es algo que es cool que no es cool eh. bueno pues eh, hay un artículo en Red Bull que precisamente Red Bull es algo que se mete en todo el tema de aventura de deportes de, de riesgo y demás si es el perfil de usuarios bueno pues hay, en, en su revista hay una muchacha en, en, en Australia que escribe un artículo diciendo que si estás buscando una actividad de aire libre y demás que no busques más que lo tuyo la pesca mosca o sea eso eh, aquí me parece inconcebible A ver, lo, lo comparto por aquí vale Para que lo echéis un ojo si queréis Y ella va diciendo que se irá a pescar Y que es la, la cosa más maravillosa Que la ha pasado en tiempo o sea, Y es que eso No me o sea no, los, no lo veo a nadie En España, no sé, en Argentina En Chile, pero a nadie en España firmando eso Es que no lo veo, o sea, ninguna mujer Ninguna chica que salga de Malasaña mañana Malasaña es un barrio de Madrid, de lo más cool eh, Yéndose a pescar A Guadarrama, aquí a la sierra o al alto tajo, diciendo que es algo, uff, o sea, no lo veo por ningún sitio. A mí me parece que el gran problema que tiene la pesca, la proyección, tanto entre la juventud como entre, eh, eh, entre las mujeres, es que no mola directamente, no es algo atractivo. Entonces, cuando todavía decía Ximena que hay que intentar buscar fórmulas atractivas, el problema es que, por lo menos aquí, no, te, no sabemos cuál es la tecla que hay que tocar para eso. No sé si allí tenéis otras teclas diferentes, pero las que tenemos aquí, hemos probado muchas teclas y no funciona ninguna. O sea, ninguna suena. No, todo el mundo piensa que es aburrido. Y te lo claro. dicen. A mí me lo dicen cuando una cuestión, Es una, pues, una cosa de viejos, directamente. Sí, sí. Yo con los que entreno mi deporte, bueno, también porque han asimilado que voy a pescar. Y lo saben. Y me preguntan, porque hago mi deporte con ellos, evidentemente me preguntan. Pero eh, muchos dicen... El, el primer día que digo que es que me voy a pescar el fin de semana, ¡qué aburrido! Es lo no, no. primero que dicen, tanto chicos como chicas, porque entreno no, también con chicos, ¿eh? da igual. Sí, sí, no, da igual, da igual, aquí no claro, mola. Es lo mismo, chicos y chicas, ¡qué aburrido! Y yo, uf, no sé, sí, ¿tienen? Bueno, todo el mundo tiene bueno. el concepto de que vamos al río, nos sentamos en la silla y estamos esperando a que nos pique el pez pasando el rato en la silla. Sí, yo sí. creo que va mucho por ahí. Ellos lo pesca, sí. Claro, no y toman ni a mí. O sea, me, me pasa que también me dicen, qué aburrido, o sea pero eso es general, porque tienen, tienen la noción de la pesca común o clásica, que dejar la caña ahí, entonces yo suelo explicar cuando me preguntan, y, y, y bueno, todo el que pesca lo suele decir, acá también se hacen como eventos en Argentina, donde se hacen fly y, y ahí se difunde se muchísimo. Nosotras en el grupo hemos estado presentes, por lo menos, en los últimos, en el último año y medio, dos. Eh, Presente Donde Podemos en esas exposiciones como para, para difundir y decir, miren, hay chicas, hay mujeres que pescan con mosca. Eh, anímense. Y, y es cuestión, de, y muchas chicas o a veces parejas llegan y, y ellos se acercan y le dicen, ay ah, le voy a contar a mi esposa o a mi hija. Eh, que hay mujeres que pescan con mosca y, y bueno y así se va difundiendo. Joaquín, disculpa, que has acabado Viviana. Viviana, ¿has acabado? ¿Cómo? No, que se habías acabado, que es que ha pedido la palabra Joaquín. Sí, sí, sí. Vale. Eh, Pere, abre el micrófono, Joaquín, porfa. O ábretelo tú, Joaquín. Bueno, para vosotras, Joaquín es el marido de Vicky. Hola, vale. eso, eso ya lo iba a decir yo, ya me lo has ahorrado. Vale. No, simplemente como salió el tema antes de, de la desigualdad, eh, a mí, desde que éramos novios, Vicky y yo, ah, pero tu novia pesca, ah, pero tu mujer va de pesca contigo, Jo, qué envidia. Es decir, soy la envidia de casi todos mis amigos porque muy poquitos tienen una compañera pescadora, ¿no? Entonces, bueno, era simplemente para exculpar al género masculino. Eh, que no tenemos la culpa, creo, de que las mujeres no pesquen. No sé cuál es la solución, pero sería estupendo que pescaran muchas más, ¿no? A mí, me, bueno, Vicky se, se, se adapta perfectamente, pero la, la gran mayoría de las veces en las excursiones de pesca, cuando vamos a un grupo de amigos, siempre es, la única, siempre es la única mujer y también es un poco, un poco triste, ¿no? No sé, ojalá vemos con la, con la tecla o con la clave para que haya más ambiente entre las, entre las mujeres. Simplemente eso. Y un saludo a las, a las compañeras pescadoras de, de Chile y de Argentina. Alguna, sé que la tengo en el Facebook. Ya, ya, ya les puedo poner cara, por lo menos. Bueno, suele suceder eso de que no creen que la pareja vaya junta a pescar. Bueno, nosotros también pescamos hace no pescamos hace tantos años juntos porque él antes era pescador de spinning y yo lo metí en la mosca y hace 15 años pescamos con mosca y la verdad es que vamos a todos lados juntos, lo pasamos muy bien y como pareja es fantástico. Llevamos 45 años de matrimonio, más 5 de noviazgo y somos, gracias a Dios, aquí estamos, listos para seguir adelante gracias a la pesca con mosca. Es maravilloso compartirlo con la pareja. Es precioso esas palabras. Eh, eh, le ruego a la gente que siga el chat porque están lanzando bastantes reflexiones interesantes y creo que es importante eh, ¿vale? seguir el chat. No voy a seguir a decir todos los comentarios, pero creo que es importante que sigamos el chat porque... Eh, se están haciendo reflexiones bastante importantes de cómo la reflexión que hacemos desde, desde Ríos con Vida es, es eh, desde aquí de España es, necesitamos a, a las mujeres a nuestro lado y lo que tengamos que hacer lo vamos a hacer pero queremos que nos marquéis vosotras el camino lo tenéis que hacer vosotras y decirnos cómo y nosotros estaremos a vuestro lado mucha responsabilidad no responsabilidad es común Simena sí, o sea al final eh, ah, eh, no sé por lo menos a ver ya que ninguno os animáis a hablar pues me toca a mí tirar un poco vale eh, en mi opinión eh, yo por norma general o sea, o, tal vez ahora se ha perdido un poco, pero a, aquí siempre, ver, yo no, llevo menos años pescando que tú, Jimena, con mosca, pero llevo <risa> unos cuantos también. Eh, aquí hace 30 años eh, pasó algo que yo creo que fue un momento bastante maravilloso, los que estáis aquí que lleváis más tiempo, que sois la inmensa mayoría, eh, creo que lo recordáis cuando en los 80, en media de los 80, algunos como Joaquín, a finales de los 70 eh, y Vicky, empezaron a pescar con mosca y, joder, es que era algo maravilloso encontrarte con otro pescador de mosca por, la, por, por, por el río. Te parabas, te ponías a hablar, te contabas tu vida, te contabas todo lo, porque era algo tan excepcional como puede ser ahora mismo que dos mujeres se encuentren en el río. O sea, en aquellos tiempos, dos pescadores de mosca era algo absolutamente excepcional. Y, y, y cuando ya vivían a hablar ahora de, de esas reuniones, es lo que he dicho antes, es que me recordaba mucho a ese momento en el que estaba deseando encontrarte con un igual. O sea, ahora mismo la pesca con mosca en España es una, una cosa eh, en muchos ámbitos casi secreta, o sea, no, no, no hay la cohesión del colectivo. En general de pesca, ya no estamos hablando de asociaciones, ni de, no, de entre los pescadores a nivel... No hay una, yo no encuentro una colección de colectivo eh, en ningún ámbito, eh, ni entre la competición que puede ser ahora mismo más en España, ni entre el lance, ni entre los pescadores de base. A mí me resulta muy difícil encontrar ese, ese picorcito que había antes, hace 30 años, cuando te encontrabas con otro, con otro pescador de mosca. No sé si es porque yo era muy, muy joven en aquella época, yo tendría 15 años, 16, y lo vivía con una mentalidad de un, de un crío casi, que era lo que era realmente, ni casi, ni sin casi. Yo, lo vivía como, yo era un niño metido en un mundo de adultos. Entonces, eh, no sé hasta qué punto yo lo que hecho de menos, tanto entre mujeres y hombres, y me parece que es lo que era más bonito de vivir, era ese, ese punto. O sea, y lo echo de menos y yo creo que... Que es, eh, es, eh, esa cohesión que había antes, eh, que en gran medida estaba vinculada a ENS, los que estáis aquí hace muchos años, sabéis que prácticamente toda la pesca por mosca en España hace 30, 35 años pasaba por ENS en gran medida. Eh, yo creo que se ha perdido. Y creo que se ha perdido. Y ese sí que podía ser un vector para, re, para para recuperar gente, o sea, que simplemente, pues eso, que, que, el, que el colectivo sea un colectivo más abierto, sin tantos secretos, sin tantas familias, que ahora parece esto casi como un poco la cosa nuestra: están los detalles, los de cuál, los detalles, los de cuál, no, o sea, tenéis una cosa que es todos, todos vamos al mismo sitio, cuando la pesca con mosca se vaya a la mierda, los vamos a ir todos. O sea, no se van a ir los de este colectivo, los de la competición, sí, los de AES, no, los de las carpas, sí, no, nos vamos a ir todos. O sea, tenemos que ser todos muy conscientes de eso. Y evidentemente, para, para que eso no suceda, a mí me parece imprescindible eh, que, que las mujeres estén ahí. Bueno, al fin y al cabo son el 50%. Es que son el 50%. Cuanto más seamos tanto hombres como, como mujeres... Más difícil va a ser que, que ese momento que, que no queremos ninguno que llegue eh, tanto por actuaciones públicas como por actuaciones como, como por, por no comparecencia de, de los pescadores eh, llegue, pero en el momento en que no haya un, un relevo generacional y, y eso está ahí encima de la mesa, eh, la pesca se va a ir, se va a ir. Eh, Iván, tienes la palabra que ya me enrolló más, te la cuenta bueno, muy, muy buenas noches a todos eh, desde Valencia. Y, y bueno, yo lo que sí que quería apuntar es que me ha dado bastante rabia darme cuenta de, de que se repiten y repetimos los mismos patrones eh, en, en el resto de, digamos, de, de la vida de las mujeres en la pesca. Me, es decir, no me lo esperaba. Me ha da dado rabia no haber sido consciente... Eh, de que estas cosas también pasan en la pesca, de, no, de, de haberlo tenido que escuchar de una mujer que, que las cuestionamos, que tienen que ser muy buenas para que eh, les llamemos pescadoras, en los comentarios que creo que le he oído a Vicky, de mira, no es buena, eso que nunca se lo vas a hacer a un hombre, no, no le vas a cuestionar como pescador por su nivel. O por ejemplo a una compañera de, de Sudamérica, que no me acuerdo el nombre ahora, diciendo que se tienen que organizar para no ir solas, porque igual que, y esto es así, las mujeres es, es mejor que no vayan solas por las calles oscuras por la noche, el, un río truchero no deja de ser un lugar solitario. Y se tienen, por desgracia, que organizar para no ir solas a pescar a disfrutar el río solas eh, para no tener un disgusto. Me, me ha dado bastante rabia escuchar eso, pero claro, son patrones que si los hacemos en el resto de, digamos, de momentos de la vía, pues con la pesca también. O, vamos, no me lo esperaba, ¿eh? el, el, el, esto en, en la pesca también. Eh, solo quería comentar eso, que, que me ha sorprendido, que también lo hacemos con la pesca. O, o por ejemplo... Eh, que al cuestionarlas es que es una barrera que ponemos también los hombres, esto yo creo que es una reflexión que deberíamos hacer nosotros si cuando le hacemos un comentario a la espalda a una mujer que está empezando a pescar si es una actividad un hobby eh, que vas a hacer porque te gusta y te divierte en el momento que te deja divertir lo vas a dejar de hacer y si te están cuestionando desde el minuto cero y tienes que demostrar más que el chico para que te acepten pues obviamente eso es un es una forma de desmotivar a, a esa persona para que, para que siga pescando. Lo digo como, re, como reflexión también para mí mismo, la hago, la hago digamos pública, pero es una reflexión que me estoy haciendo a mí mismo que digamos que todas esas actitudes que tenemos con, con las mujeres en otros, en, otras, en otros momentos de la vida, joder, lo repetimos también en la pesca. No estoy diciendo que sea generalizado que seamos unos machistas, pero es una realidad que existe eh, por los comentarios que estoy leyendo. Eh. Simplemente quería, quería comentar esto porque me da rabia no haberme dado cuenta antes de que esto también ocurre pescando. Al respecto, bueno, eh, quiero puntualizar una cosa. Eh, eh, hay de todo y ha habido de todo en mi caso también, pero tengo que decir que tengo muy grandes pescadores, amigos, amigos de verdad y son hombres. También eso lo, cons lo ha conseguido sí, sí. Que yo pesca, ¿eh? Desde luego, Vicky, no estoy diciendo que, que las mujeres en la pesca mosca sean maltratadas. Seguramente. No, no, no, no, no. Como sois pocas, seguramente eh, la mayoría de la gente os habrá tra ha tratado bien. Pero también es una reflexión que de hacerme uh -huh. a mí mismo, porque es así. Es decir, tú misma has dicho que te han cuestionado como pescadora, porque sí, eras mujer. Sí. Si hubiese sido un hombre, no te habrían cuestionado. Habrían dicho, es novato y aprenderá. Y estoy oyendo también a las compañeras de a la compañera de Sudamérica diciendo que se tienen que organizar para ir a pescar, para poder ir a pescar. Es decir, que yo muchas veces voy a pescar solo. Si me tuviese que organizar para poder ir a pescar con otra, con otra persona, pescaría menos. Y aparte es un esfuerzo extra que tengo que realizar para ir a, pes, para ir a pescar que a mucha gente, lo al más de una mujer, lo habrá desmotivado y habrá dicho, bueno, me gusta algo más fácil. Que también me divierta, no sé si me explico. Uh -huh. hay, hay que vencer unas resistencias para conseguir llegar a, a un nivel o a un punto en el que el hobby te sea cómodo y te divierte. Y esa resistencia, si no la vences, te expulsa. Es una, pues, como todo en la vida, eh, no sé si me explico, que, que no digo que sea el, el único responsable de que haya pocas mujeres, pero si podemos echar una mano. Y motivar y ponérselo fácil, como la asociación esta que han comentado en Sudamérica, que se lo, les ayudó claro. a organizarse y a, se lo puso fácil en sus inicios. Quizá podemos ayudar a que haya alguna mujer más. Es simplemente sientes de que estas cosas pueden ocurrir. Desde luego, y una cosa, quien, quien cuestione a Maika como pescadora es que no la ha visto pescar en su vida. Eso te lo digo yo. Que ahora he visto pescar. O sea. No, no, sí. Estoy seguro de que la mayoría de nosotros. Eh, estaríamos encantadísimos de, de que hubiese paridad 50% 50% pero la realidad es la que es y, y Maika ha vivido eso, yo no lo he vivido a mí nadie me ha cuestionado como pescador me sigo considerando novato no hace mucho tiempo que, que pesco a mosca no hace muchos años, pero jamás nadie me ha cuestionado vamos, habría quedado muy extraño que me cuestionasen por no tener un nivel alto La pesca con mosca enamora la pesca con mosca eh, entra y no sale más. Si a uno le gusta, no hay nada que te la quite. Te las va a arreglar de una u otra manera, pero ahí va a estar en tu vida, sí o sí. Para mí, la pesca con mosca es lo mejor que me ha pasado en la vida. Por supuesto, se contar la familia, los hijos del marido. Es lo mejor que me ha pasado. Para mí, yo amo la pesca con mosca. Y me, me digan lo que me digan, me da lo mismo. Disculpa, eh, Viviana, que creo que tú eres de las organizadoras de, del grupo. La mujer que más tiempo lleva pescando dentro de vuestro grupo, ¿cuántos años lleva? Por curiosidad. Sí, es que hay sí. muchas, por ejemplo, esta Silvia Gentile, ella desde de Río Gallegos, ella de chiquita pesca, eh, la, se apasionó por la pesca a través de su... Una pena que, bueno, no pueda estar hoy acá, pero está pescando. <risa> una buena <risa> eh, suerte para ella. Claro, yo a la pesca en sí, la pesca clásica, yo fui enamorándome de la pesca por mi padre. Pero ella, por ejemplo, tiene la particularidad que ella conoció la pesca eh, a través de una tía. ¿De una eh, tía? De una tía. Y después ella siguió pescando hasta que también conoció la pesca con moscas. su esposo también le gustaba, ella lo transfirió también a sus hijos y salían jornadas familiares de pesca, y hoy en día, de todos sus hijos, una hija de ella eh, sigue los pasos de su madre, y sí, hace muchos años, no, no, no puedo precisar cuántos, pero hace muchísimo, eh, es más, de hecho, tomó clases en su momento como el críe su hija, que hoy la sigue en la pesca con mosca, ya, ya es más grande y también ya, ya este, está dedicando a la actividad profesionalmente. Uh -huh. Y hay, sí, hay muchas mujeres que hace 15, 20 años o más que, que están dentro del mundo de la pesca con mosca a través de, de sus esposos, con sus esposos o amigos. Eh, yo después de la pesca con mosca la conocí a través de mi esposo y, y también tengo mis amigos, o sea, yo voy a pescar con él o con mis amigos o cuando se puede con las chicas. Eh, por ahí no tanto con las chicas, más que organizar por una cuestión de distancias, porque no vivimos cerca muchas eh, pero si se puede salir con las chicas se sale y a mí me pasa que no salgo a pescar sola sola a un río por bueno una cuestión de que en argentina no hay mucha seguridad eh, no es una cuestión de machismo ni, ni mucho menos a mí no, no he tenido la experiencia de un maltrato de un pescador ni nada por el estilo por el contrario eh, por lo menos acá en mendoza yo he recibido mucho apoyo de mis pares hombres y e inclusive dentro de la asociación mendocina de pesca con mosca Uh -huh. eh, eh, así que creo que bueno, más o menos lo que decía este chico que no me acuerdo el nombre, y Maika y Simena, eh, si te gusta y la descubrís eh, no hay vuelta atrás o sea, le das para adelante <risa> no, no hay mucho más que, que eso, que saber que existe y una vez que la practicás o te inicias eh, ya no hace falta más incentivo así es ¿Alguna pregunta más? Aprovechar que no vamos a tener otra como esta. Eh, que nos digan cómo ayudarles a promocionar la pesca mosca entre las chicas, en qué estamos fallando y cómo podemos mejorar. Eso no es tan fácil de contestar así. No. No, sé por qué me, no sé por qué me da la sensación. Si fuera tan sencillo como esa respuesta, Pérez... Es que eh, yo no creo que es una cuestión... Mira, mira cómo se ríen todas. Yo no creo que es una cuestión de fallar en algo. No. Si no se acerca el no, no, río creo. y no lo prueba, no... aunque de oídas? No. O sea, no, por ahí no si no oído, está... No. Disculpad, Viviana, en Argentina, eh, en Chile, eh, ¿las instituciones públicas de algún modo fomentan eh, la pesca entre, en general y entre las mujeres en particular? No. Eh, sí, sí, incentiva, o sea, eh, como te digo, dentro de cada provincia, algunas no tienen, otras sí, tienen asociaciones de pesca con mosca Sí, pero me refiero a las municipalidades eh, o, o, a, o a lo que es la provincia en sí misma, eh, la, no, no la... un colectivo de pescadores, sino los alcaldes, los... estatal, digamos, o, o provincial Sí, porque se incentiva el turismo, pasa en Patagonia, donde, como te digo, se organizan este, eventos relacionados a todo tipo de actividad dentro de, de, de todo Patagonia, y también acá en Mendoza, y cada provincia tiene su, sus actividades, y si tiene también pesca, también se fomenta, o sea, se fomentan muchos deportes, montañismo, eh, pero hay, hay difusión y hay apoyo, porque se apunta al turismo. Sí, aquí por ejemplo es algo que echamos de menos. Yo pues, prácticamente las instituciones quitando tal vez el León están desaparecidas en el resto de España. O eso me parece a mí. No sé cómo será, pero acá aquí están por lo desaparecidas. Mismo. Quitando León, eh, posiblemente sea la única provincia de España que sí que ha apostado claramente por la pesca como un vector económico eh, y que le está sacando dinero en el resto de las provincias. Eh, mi sensación es que vamos, que que vamos, que, no. que para ellos es casi un marrón. O no. sea, directamente si no hubiese pesca se olvidarían de gestionarlo y eso que se ahorraba. No les interesa. No les interesa, verdad? O sea, no es una sí. sensación solo mía, no? No, porque en Navarra, a ver, en Navarra desde que se vedó hace tantos años, cada vez está peor. Pues en la falta de ríos que tenemos. Y con los trucheros que han sido todos. O sea, hay cada vez peor, peor, peor. Y les da igual, no les interesa. Ni les interesa, no sé, les da igual realmente que se haya perdido, que se bueno, yo no digo nada. Se creen que si los ríos se recuperan solos, pues se recuperarán, pero aquí no está pasando, por ejemplo. Hola, buenas tardes. Hola, José Antonio. Eh, mira, vamos a ver, yo soy por desgracia de una, bueno, primero que nada, agradecer la invitación a esta charla y estoy contentísimo de, de ver a mis compañeras pescadoras porque en 35 años o más que llevo pescando, nunca, nunca me he encontrado con una mujer pescando. Y, y es muy triste. Solamente recuerdo a la, a la hija de Perebonada, a Nuria, que, que, que la vi pescar, que vino a Montanejos a, a una a unas jornadas que, que, que organizamos con AEMS y, y nunca más. Eh, sigo en las redes a Maika, creo que la sigo, y a Miriam, a Miriam, a Miriam, a, a Miriam. A Miriam también, pero por desgracia no. Tengo dos hijos, ni pesca a mi hijo ni pesca a mi hija y mira que les enseñamos a montar, e incluso ha puesto con el tono y han querido disfrutar y tal. Pero bueno, yo te hablo uh, por, por esto último, este último tema. Eh, en la provincia de Castellón eh, vamos a ser pescadores casi imposible. Eh, no tenemos a día de hoy ni un coto, todo está vedado. Es un desastre. Cuando antes teníamos, si no recuerdo mal, nueve cotos y todo eh, lo libre, habitado por la trucha, que se podía pescar. Ahora que se respeta más que nunca la trucha y la devolvemos al agua, porque por desgracia, mmm, que yo sepa, no sé si habremos cinco personas que pescarán en toda la provincia de Castilla una mosca. De hecho, mi compañero de, de, de pesca lo encontré por internet, que es de León, y es funcionario de prisión, él vino a trabajar aquí, nos encontramos y ahora vamos juntos a pescar. Pero es que no vemos ni a gente pescando. Yo no sé si qué está ocurriendo eh, lo que decimos el relevo generacional, eh, ya no en mujeres, es que ni en hombres tampoco, se está perdiendo. Y mira que, que bueno, me imagino que si para mí es una pasión, para vosotros es lo mismo. Eh, no solamente el montaje, yo disfruto de ver una rata de agua, de ver una mariposa, de ver una efemera, de ver un... No sé, yo disfruto del conjunto de lo que es la pesca. Además de pescar, por supuesto, pero que, que yo soy de las personas que de verdad disfruto de mis salidas de pesca en todo lo que, lo que rodea el río. Hasta de ver una vaca pastando o ver un corzo que cruza delante de ti. Es decir, que yo disfruto de todo y es mi pasión y es lo que he intentado inculcar a mis hijos y tampoco me han seguido. Ahora tengo por suerte un sobrino con 15 años que bueno, le he comprado yo las cañas, le he comprado yo el torno, le he comprado... Y el chiquillo está entusiasmado y está pescando y la verdad es que muy bien. Pero ¿qué ocurre? En la provincia de Castellón no lo puedo llevar a ningún sitio a pescar porque no tenemos ningún sitio donde, donde habilitado para ir a pescar. Y por desgracia ya tuvimos el incendio famoso aquí en... Que habréis, lo habréis oído en, en, en Bejís, que destrozó un tramo de río que había libre y podíamos ir a pescar alguna vez ahí y ahora, por desgracia, pues no tenemos dónde ir a pescar. Pero bueno, está, está muy complicado y sobre todo, pues bueno, encontrarse una mujer en el río debe ser, no sé, como ver como un mirlo blanco. porque Y mira que, que me haría ilusión y, y compartir con vosotras, que sería muy bonito, pero por desgracia, no, no, aquí no es el caso, vamos. No, no, me lo vas a contar. Bueno, claro. <ríe> yo conseguí tener una amiga ¿eh? pescadora, pero bueno, murió claro. y sí, sí, estuve años pescando con ella. Sí. Estuve eh, bastantes años, pero, pero bueno, murió. Maika, ¿vosotras os conocíais de antes o os conocisteis en nación de pesca? Pues mira, cuando cerró Navarra, ¿Sí? eh, como yo no me iba a quedar sin pescar, evidentemente, porque cuando la me tres años, eh, porque yo lo tenía metido en las venas, empecé a ir a La Rioja y ella iba siempre a La Rioja a pescar con, con su marido y la conocí allí y pues empezamos a hablar. Lógicamente, en el río, nos, realmente nos invitaron a comer, que llevaban comida de casa, era, Rosa era como la mamá de todos, pero de cualquiera que pasaría por el río, ¿eh? Lo que tú decías de antes que hablabas, pues Rosa te decía, ven a comer, que vengas a comer con nosotros. Y entonces, bueno, pues nos hicimos inseparables y siempre pesc o sea, pescábamos en muchos sitios. De hecho, cuando abrió Navarra... Venía a pescar el Vidasoa conmigo, a, a, a mi río, al que me hizo pescadora. Y le encantaba venir también. Eh, o sea, pero fue en acción de pescar. Raro, o sea, claro, tardé, tardé en encontrarla, pero fue cuando quedó en Navarra. Pero me fíjate, me barra. Si, si es raro que veamos una, que os encontréis dos, ya eso sí que es una cosa de locos. o sea Y ahora actualmente, José Chorroncal eh, sí. Eh, sí que pescó con su hija. Ah. Su hija pesca, lo ha conseguido, su hija tiene ahora 16, 16 o 17, lo ha conseguido y sí suelo ir a pescar con su hija, coincido alguna vez, claro, cuando se puede, pero en Pirineos sí que vamos a pescar con ella y en el Irati. ¿Tú Vicky, aquí en España te has encontrado alguna pescadora? A ah, encontrarte, no, no, no, no pescar las cosas que hubieses quedado. No, no, no que recuerde, no. En España no. En España no. ¿Y en los viajes, cuando has estado por Argentina y por en ahí? El, en los viajes, pues mira, eh, el que recuerdo es este que te contaba de la pareja que iban pues se al niño. con niño y se intercambiaban por tramos, iba, iban cambiando el leve y que lo llevaban en una mochila. Pero no recuerdo a ninguna otra mujer encontrar en el río que fuera pescando ni en pareja ni de forma autónoma, no. No, no, no, no lo recuerdo. No, la verdad es que es eh, complicado. Si dices además que, que hay falta de afición en general aquí en España, pues como no sea a base de que las asociaciones, que no sé si las hay, pero, pero como no sea así, yo creo que no, que está ah, que el mundo de, la, de los deportes hoy día eh, la gente joven pues quiere qué yo otro tipo de deportes eh, a veces mmm, pues eh, de mucha aventura o, mm. o simplemente las pantallas que les tienen a todos eh, embebidos y, y, y es más si el deporte al aire libre, pues no lo sé, quizá eh, pues sea más el esquí o otros que sean de una acción que para ellos es mucho más eh, activo que la pesca, que decíamos hace poco, eh, cualquiera de nosotros hemos, eh, nos han eh, dicho cualquiera de nuestros hijos que qué aburrimiento, que no, ya me he aburrido de pescar, porque todos hemos llevado, o creo que todos hemos llevado a nuestros hijos de pesca y quitando algún pequeño eh, que yo conozco, que, que es aficionadísimo y que seguro que será un buen pescador en el futuro, pues conozco muy pocos, muy pocos, muy pocos. Y mujeres, nada, nada, nada. No sé, no sé cómo se puede incentivar, lo desconozco. Igual necesitamos un Messi en el río. Bueno, y con esas, porque tenemos un Arcadi y tampoco, ¿eh? Bueno, aunque me, yo sí que, en mi opinión, ahora mismo lo que más eh, la, la nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero lo que más está incorporando a la pesca es la competición. O sea, eso yo, y sobre todo por Galicia, por Castilla y León, eh, todos los chavales o en gran medida los chavales que entran en la pesca vienen por la vía de la competición. O sea, que nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero es una realidad y está ahí. ¿O te entra en vena o no? Uh -huh. Tiene que gustar, porque si encima obligas, no. por obligación la gente no le gusta. Fíjate que el, el caso de José Antonio, que sus dos hijos, ninguno. Y su sobrino, fíjate, sin quererlo, ahí lo tienes. si esto te llama o no te llama. Conclusión, no tengas hijos, ten sobrinos. <risa> bueno, lo, lo tenéis que ver pescando, ¿eh? Es un hacha, pero un hacha de verdad. Pues, pues qué bien. <risa> Bueno, chicos, son las nueve. Tenéis alguna intervención más que hacer, vosotras eh, mujeres pescadoras de, de este lado del charco y del otro lado del charco, vosotros parejas eh, que vais a pescar encantadas. Eh, por cierto, está por ahí Javier. Dale un beso de mi parte, Maika. Sí, sí. Eh, eh, parejas y, y demás gente que estáis por este por esta pantalla que tengo aquí delante. Eh, ¿Alguna cuestión más antes de que de despedirnos? No. Eh, ah, Alicia, adelante Sí, eh, bueno así como han realizado este Zoom que digamos como que nos limita un poco entre ustedes y nosotros eh, en el grupo al principio se hicieron en Instagram entrevistas uh -huh. a las pescadoras en el grupo de Mujeres Mujeras eh, Instagram es una página que realmente abre al mundo muchísimas cosas yo inclusive eh, veo en Instagram un montón de, y me conecto muchísimas veces con todas las páginas que hay de pescadores. ¿Qué posibilidades tienen ustedes de armar un Instagram como grupo, o si lo tienen, promocionarlo, como para que realmente uno pueda tener acceso? Porque yo participo muchísimo con las páginas. En... A ver, yo te cuento mi experiencia, eh, Alicia. Yo tuve Instagram personal de pescador porque hubo una época en la que, bueno, tenía, otra, tenía otras vidas que no son de ahora, ¿no? Y, y me dedicaba a la pesca de un modo semiprofesional, digamos. Y yo no tenía muchos impactos por Instagram hace 10 años. Eh, mis impactos venían por Facebook todos. O sea, Instagram, no sé ahora cómo estará, ¿eh? No tengo ni idea. O no sé si es una cuestión de, de, de Argentina-Chile con respecto a España. Pero Instagram aquí para la pesca o TikTok son redes sociales que prácticamente no se utilizan. Eh, o creo que es así. No sé si el resto estoy de acuerdo conmigo o no. No, no, esto. yo no estoy de acuerdo. Perdona. Eh, Hola, Antonio. Buenas. Muy buenas. Y a raíz de, de lo que estáis comentando, quizás sea bueno comentar esto, que... Oye, hagamos algo de promoción nosotros, que no, no esperemos a que ellas digan qué podemos hacer. Desde aquí yo creo que podemos lanzar eso, un, un mensaje en el que eh, los que tenemos redes sociales, yo por ejemplo Instagram, eh, Facebook, utilizo mucho, pero he visto que hay un cambio de tendencia. Yo creo que Instagram ahora en los últimos dos, tres años va a la cabeza, porque es mucho más rápido, sí. más, eh, como más instantáneo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, es como más espontáneo, es una foto enseguida, repite la foto por todos lados, es increíble. Y, y da igual que sea Instagram, pues, como si decidiéramos hacerlo por Facebook, da igual, eh, o Twitter, lo que consideréis. Todo lo que sea visibilizar este grupo, el grupo de las mujeres pescadoras, a Mosca, o, o a Mosca, creo que es, es un aporte importante bueno, te perdemos. No sé si me escucháis. A ver. Esperemos un poco, que es que Parla está muy lejos. Sí. Este, eh. Acá, acá, acá en, en Por lo menos que yo sepa, el grupo de las mujeres. Eh, yo en particular estoy en muchísimas, pero muchísimas páginas de Instagram. Me meto en el Zoom donde escucho de pesca en distintos lugares del país, inclusive. Eh, conexiones con Colombia, con Perú, con Brasil, eh, y es a través de Instagram. Eh, a mí me parece que tal vez sería una posibilidad esto del Zoom, que, que nos digamos como que somos un grupito que podemos, hemos estado compartiendo esto, me gustaría que de pronto capaz que este grupo eh, armar una página o algo así como para que bueno nosotros pudiéramos tener contacto con ustedes y también así conectarnos. Uh -huh, sí, sí. Pues eso, pues mira, ya tenemos trabajo. ¿No, te, ¿No querías trabajo, Pérez? Pues vamos a empezar por aquí. Muy, muy buena idea, Alicia. parece muy el buen primer video. sitio por el que empezar. Sí. Bueno, acabo pues, de Instagram, Instagram es un... Hola, oh, acá, por lo menos, en la Argentina, Instagram es lo que más se usa. Y pues, yo veo que las conexiones o sea, que tengo, es con mal. Estados Unidos, con Colombia, con Brasil, con Perú. Yo miro, pero infinidad de páginas me más, conecto más que en, que en mucho, mucho más que este. Pues me sorprende porque yo creo que aquí aquí lo que se mueve alrededor de la pesca en España, eh, básicamente en cuanto a redes sociales entra por Facebook y algo por Youtube y más allá de Facebook, Youtube Instagram yo ya os comento que yo lo tuve en su día y Instagram pues Jesús, era eh... bastante irrelevante hace ocho años Ojo. Eh. pues por eso, porque no lo tienes todo todo cambió, todo ponte ahora, ponte ahora y verás qué movimiento hay. Ya estoy muy feo, Antonio. Ya estoy muy feo para ponerme. No, además que uno, además que uno entra y si ven que lo que te interesa es la pesca, no solo te aparecen las páginas donde tú o las personas las que están siguiendo, sino que te aparecen sí. muchas más opciones si tú quieres aumentar tu, tu capacidad digamos, de, y vas conociendo gente de todas partes, de todas partes. Sí, yo, con videos oh, con todo, todo. Interesante. Yo os sugiero, os sugiero a todas y a todos seguirnos en Instagram de Ríos con Vida. Eh, lo lleva gente joven de la asociación, ¿vale? Y, eh, lo he puesto en el chat, el enlace al Instagram nuestro. Eh, y... No está, Pérez, yo creo, ¿eh? A mí pues me pues sale. es un inicio, ¿eh? es un inicio sí. muy importante. Todos pues por en el chat, lo acabo vale. de poner. Pues a mí no a me sale. Y, a mí tampoco. Y, bueno, no, no, no, a mí tampoco me sale. Dale al intro. <risa> vale, lo voy a a, a a. ponerlo de nuevo. De todas las formas, mis hijos dicen <risa> que, que Instagram es para jóvenes y, y los más maduros le pegamos más al Facebook. Sí, sí, no, pero es que es tal <risa> no, cual. Es así. que es tal cual, ¿eh? O sea, unos... no, Ahora no, sí, es, que, es que ya lo somos, Pérez. <risa> ya, pero hay ¿Pero gente ¿cuál joder? es el nombre? El nombre de Instagram, ¿cuál es? Dentro de Ríos con Vida hay mucha gente joven, con mucha potencia, Ay. mucha fuerza y son los que están llevando el Instagram. Yo me pierdo un poco de todo lo que hacen, pero ellos llevan el Instagram y colaboramos con todas las asociaciones, con todas las personas, con todas las mujeres